¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal... Amigos, estoy verdaderamente emocionada. Claro que sí, como de que no, como en todos mis videos, que siempre estoy emocionada. Este video no es la excepción. Estoy emocionada y pues nada, no, no puedo decirles más porque ya lo vieron en el título de aquí abajito. Y el día de hoy vamos a hablar de los libros que quiero leer este próximo año, que son poquitos. También quiero bajarle un poquito a la a mi lista de libros por leer, porque evidentemente este año no leímos lo suficiente o como quisiéramos, entonces eh, sí, por eso la lista es muy cortita. Y además un plus, los libros que vamos a estar leyendo van a ser en digital, esperemos poderlos leer en digital. Porque quiero ahorrar dinero y espacio también amigos, porque como saben el próximo año se viene una boda, entonces... Eh, aún no sé muy bien cómo va a estar distribuido nuestro espacio para los libros porque como saben también mi prometido le gusta leer entonces en cuestión de espacio pues no comprar libros hasta um, nuevo aviso entonces eh, por ahora van a ser todos en digital y me emociona bastante porque son libros que ya tiene un montón de tiempo que quiero leer son poquitos de una vez les aviso y esperemos, confiemos en que podamos terminarlos de leer y pues que a su vez se vengan agregando más a la lista. Entonces empezamos con el primero que me emociona mucho y este estuvo por todas partes. Bueno, en sí en sí, todos estos libros de los cuales les voy a hablar estuvieron en todas partes. Estuvo, estuvieron en Booktube, en Bookstagram, en TikTok, en todos lados. Y pues yo me moría de leerlos amigos, pero... Pues la verdad tenía que esperarme, ¿verdad? Tenía que esperarme, entonces como nunca bajaron de precio, entonces dije, bueno, vamos a conseguirlos en digital. El libro que les voy a hablar es La Vida Invisible de Adi Larue, y aquí no sé si lo puedan ver, bueno, se ven, se ven ustedes ahí. A ver, vamos a subirle el brillo. Aquí está, creo que si sí, ustedes lo pueden ver, sí Ajá. Eh, quiero leerme este libro Porque en todas partes todo el mundo estaba hablando de él Y de lo padrísimo que estaba eh, No me quise adentrar mucho en la historia de, esta, de estos libros eh, Solamente como cosas y aspectos así como que muy pequeñitos Que me llamaron la atención También porque no quería spoilearme Este libro habla de varias cosas como que tiene matices oscuros como pero pues tiene que ver de que hace como un pacto más o menos y pues todo el mundo termina olvidándola o sea nadie la recuerda y pasa toda su vida inmortal me gusta mucho esta onda que trae este libro y aparte porque realmente ya tenía un montón de tiempo queriéndolo leer y les juro que desde el tiempo en el que salió hasta acá no me he spoileado absolutamente nada. O sea, traigo aquí las ganas de saber qué onda con la morra, qué onda con ese mundo tan mágico y tan maravilloso. El siguiente libro es um, es uno muy conocido que por cierto creo, al parecer, no sé si es película o serie. Eh, Los Siete Maridos de Evelyn de Evelyn, Evelyn Hugo. Hugo. Y me parece que está basado como que en la vida de una famosa estrella, una famosa persona Pero no dicen como que el nombre de la persona en sí Entonces aquí habla como de su matrimonio, de su vida, eh, de ciertos aspectos Entonces vi que tuvo mucho hype eh, y que realmente estaba bueno Yo cuando lo vi les juro que pensé que hablaba como de erotismo y esas cosas que no me atraen entonces dije mmm, no creo que sea de mi agrado pero ya después con eh, los comentarios que sean mis amigos y las reseñas que tiene la verdad me llamó más la atención entonces quiero leerlo también eh, el siguiente libro es, uy, este déjenme les digo que fue por recomendación de Annie entonces tiene un video hablando de este libro Me parece que dos Tiene dos Uno donde habla sobre libros raros Y otro donde creo que específicamente habla de ese De todas maneras se los voy a dejar aquí Y pues también les voy a dejar aquí su canal Para que vayan a echarle un vistazo a su canal Porque sube cosas muy buenas <risa> Bueno, ese eh, fue por recomendación de ella Porque la verdad Me espantó un poquito Lo que trataba No, no, no, no Más bien Me espantó un poquito la cantidad de híjoles, de hojas que tiene ese libro. O sea, es un tochote. O sea, ustedes dicen que Los Miserables es un tochote. No, ese dice quítate que ahí te voy, que está como así negándote. Entonces eh, me llamó mucho la atención. Lo, lo vi como un reto. Y aparte por la historia que, que cuenta Ani, es de que... Ya estoy hablando del libro y ni siquiera les he dicho cuál es. Es de Hakuri Murakami. 1K84, creo que por ahí lo pueden ver, sí, ahí entonces, es este libro que lo que escuché de muchas bueno, escuché varias reseñas y también lo escuché de Ani es de que está, uy un poquito complicado de leer que tienes que tener mucha paciencia para leerlo eh, debes de estar tranquila, y pues al parecer creo que no asustarte mucho por lo que parece, porque eh Akuri Murakami tiene una manera muy extraña, bueno no extraña sino peculiar de, de escribirte ciertas cosas entonces habla de varios aspectos y pues eso me atrapó pero si quieren saber más de ese libro así a profundidad a profundidad se le, les, digo, les dejo aquí eh, el canal de Ani para que vayan a escucharla un poquito más porque pues ella ya prácticamente creo que lo terminó de leer Entonces eh, me llama la atención mucho Este otro libro ya lo había visto en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas partes Y me llamó más la atención porque lo leyó una chava que hace contenido en Instagram De comida, de arrebe Y mmm, algo habló que le gustó muchísimo, <ríe> la verdad es que yo creo que ustedes ya lo leyeron pero yo no me quiero spoilear nada y olvido, entonces es romper el círculo, creo que por ahí lo pueden ver, sí. A mí me llamó muchísimo la atención los colores y también que fue muy conocido eh, cuando salió, que habla, me parece, de una relación muy complicada y que esa persona tiene que salir de esa relación, y en sí pasan varias cosas, les digo no me quería spoiler nada, solamente sé que trata de una relación y que tiene que salir de ahí Entonces, eh, pues quise leerlo también Creo que también ayuda mucho como que a soltar y dejar cosas Hay una segunda edición de este, pero la verdad no estoy segura si vaya a leerlo Primero quiero terminar estos libritos Y el último, y no por eso menos importante Este libro ya tenía muchísimas ganas de leerlo eh, Habla sobre la mujer sobre lo difícil que ha sido para la mujer el tener una voz y que pueda eh, como prestarle atención. Y este es un caso como muchos en todas partes del mundo, pero en específico es en Corea. Entonces estoy hablando de... Nacida en 1982 Este librito ya tenía muchísimas ganas de leerlo y, y creo que ustedes, no sé, algunos de ustedes quizá ya lo han leído eh, Y saben mmm, de lo que habla Habla de una mujer, pero en sí está como que eh, Está hablando, habla de una mujer Pero en realidad está hablando de todas las mujeres del mundo Y todo lo que hemos eh, tenido que batallar Por todas estas cuestiones que que existen en el mundo y eso es como un cachito sino que un cachote para darnos cuenta de muchas cosas y por eso lo elegí y quizá también por eso tengo más información porque es el, el libro que más tenía ganas de leer que, que ya lo había escuchado en todas partes y que quería estar 100% segura de que ese libro lo quería leer ya, yeah, ya yeah. Entonces, pues sí, esos son los libros que planeo leer para el próximo año En digital, amigos, claro que sí, ¿cómo de que no? Esperemos poder leerlos, este año no voy a tener como una meta en Goodreads, o quizás sí, pero ya no le o sea, ya no me voy a presionar tanto, ¿verdad? Porque había quedado que 20 y pues no leí 20, ya más o menos sé cómo va a estar el próximo año, entonces no planeo leer muchísimos, sino solo poquitos y tomarme el tiempo para leerlo, entonces, pues sí, como les dije, esos son los libros que quiero leer el próximo año, no les dije y no les hablé de mucho, mucho, mucho, porque no quería yo tampoco spo spoilearme, ni como que aventurarme más, solamente de un librito, y pues sí. Ustedes díganme en los comentarios cuáles son los libros que planean leer este próximo año, si planean leer muchos, si planean leer poquitos, en qué formato, qué piensan cambiar en sus hábitos. Cuéntenmelo en los comentarios y pues nada, eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye!